Amigos pescadores, en esta oportunidad estamos disfrutando de una pesca de bogas en los malecones de Berizo junto al guía Facundo Gabriel Álvarez, quien sale desde la guardería de Ensenada y está haciendo esta excelente salida de pesca a uno de los mejores pesqueros de esta especie. Por supuesto, siempre recomendando equipos livianos para disfrutar esta pesca, cañas de 1,50m a 2,20m de 10 a 15 libras pequeños riles frontales o rotativos para cargar 100 metros de nylon del 0,30 o 0,14 de multifilamento y el aparejo es muy sencillo, un aparejo de dos, dos anzuelos de fondo con plomada de 60 gramos tipo palito, anzuelito boguero y brazoladas más vale corta los lances hay que hacerlos hacia los palos, si es posible entre los palos una vez que cae el plomo dejarlo quieto, ahí enganche, así que bueno, tratar de, de, de evitarse ese problema. Y en cuanto a la carnada, conviene siempre usar maíz, este, salamín o pequeños trozos de sábalo. Así que una excelente temporada, sobre todo ahora en marzo para dar con las grandes bogas. Eh, el tiempo está estable así que vale la pena una visita a este excelente pesquero cabe recordar que el guía Facundo Álvarez dispone de cabañas en la isla para que ustedes puedan también disfrutar de una pesca nocturna eh, se le hace un asadito, en fin, un servicio más que ofrece el guía así que le dejamos en pantalla los teléfonos para que se contacten Se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 Trabajamos de Cunan, de Tech, de Shimano, la verdad que hay mucha variedad de cañas de teje telescópicas, algunos modelos también entre tramos que puedo utilizar para la teja de rey que se puede ahora. Bueno, como verán acá también algunos recitos, estos dos por ejemplo de Shimano, de Okuma, Spinny, de después de Redfish también, cualquier cosa nos consultan, se escriben por algún poco, una caña en particular.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 Amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, estamos llegando a Laguna Picasa, sur de Santa Fe, este gigante espejo santafesino de casi 50 a 60 mil hectáreas, ha crecido muchísimo estos últimos meses por las lluvias. Así que vamos a visitar Pesquero el Amanecer, como todos los años, vamos a iniciar la, la temporada de pejerrey 2022, que se arrancó a picar muy bien, muy bien. Este, así que bueno, ya estamos ingresando al Pesquero, vamos a hacer este una notita con nuestro, con nuestro guía amigo Pato Altamiranda. Bueno, acá estamos con quien va a ser hoy nuestro guía, nuestro amigo, eh, Patito Altamiranda, Gracias, que ya, bueno, Eduardo. todas las temporadas estamos realizando notas con él, este, un experimentado guía acá de Laguna La Picasa. Así que, bueno, buen día, Pato, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo. Bienvenido vos. Siempre bienvenido. Es un gusto tenerte, tenerte arriba, compartir la pesca conmigo. La verdad que, que bueno, hoy vamos a ver qué, qué pasa vamos a tratar de buscar como siempre como siempre, pero viene a picando ver, muy bien viene muy, muy bien, sí la laguna está muy activa muy lindo pescado, muy lindo tamaño gordo, eh, peleador ya lo vas a notar cuando entremos ahora que está muy divertida eh, la verdad que está que para que la gente venga y, y la pase bien, perfecto por lo que, que estamos viendo también en las publicaciones tuyas y de otros días se completa la cuota tranquilamente el mediodía este, uh -huh. Así que bueno, vamos aprovechar hoy a aprovechar ahora las horas de tempranito, tempranito antes que apriete el sol y bueno, después tipo mediodía, sí. si vemos que se pone muy, muy pesado el clima, vamos, vamos un a reclamar. el sol, estamos en verano, es, listo. Es normal. Ya salimos a navegar y una vez que estemos adentro vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar, qué tipos de línea, qué tipo de caña, como para que la gente este, que venga después al, al pesquero sepa con qué, con qué equipo qué a encontrar ¿Eh? Dale, vamos. Gracias. Peje Gaby, bueno, y vamos a presentar a Gabriel. Buen día Gabriel, ¿cómo sí. te va? Eh, no se quiere quedar quieto ese. Buen día, Bien. ¿cómo Acá estamos. Eh, Bien. sí, Bienvenido al programa, para. bueno, dale, vamos a seguir. Vamos a seguir con el guía del pato. Bueno, acá venimos con el primero de patito. Arrancamos. Arrancamos la mañana. Firme el sí, pique, arrancó, eh. Hace 15 minutos que tiramos y ya estamos grabando pescado. Dale, vamos. En este caso vamos a mostrar un compresor para rifles PCP. Los rifles PCP que son los que tienen un almacén como por ejemplo este que tenemos acá y un almacén acá abajo donde le mandamos el aire precomprimido a alta presión. Es el compresor este que infla hasta 300 bares y lo podemos enchufar a 12 volt o sea en el auto con la batería del auto o a 220 en nuestro domicilio realmente es algo que es buenísimo con el inflador lleva su trabajo lleva su, su esfuerzo con el tubo de nitrógeno tenemos que depender de ir a inflar siempre en la escuba y en este caso directamente lo hacemos con el compresor directamente hacia el rifle. Como puedes ver, esto viene con un montón de accesorios que son la manguera principal que viene con un filtro, ¿sí? con el pico Foster, adaptamos cualquier pico de cualquier rifle distinto. Y ahí tenés los cocodrilos para agarrarlo directamente a la batería del auto.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 Acá en el lugar de pesca eh, Vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos a utilizar Acá por recomendación de patito eh, Cañas convencionales Pejarraicera de 4 metros, 4.20 Algunos usan 3.60 Cañas telescópicas Un reel frontal mediano cargado con multi En este caso 0.16 Anda bien Vamos a usar líneas de 3 boyas Yo voy a empezar con negras porque estamos pescando hoy con viento del este Y hay bastante reflejo de frente Entonces la boya negra pues, la vamos a ver mejor ahora en las primeras horas y después, bueno, cuando a medida que va rotando el sol, los podemos ir cambiando. Se pueden usar tres bollas convencionales o también se le puede anexar una aceitunita que actúa a modo de tramposa. ¿eh? Esto iría al final de la línea ¿eh? a una distancia de más de 70, 80 centímetros de la última boya Esto, cuando el pique está muy difícil, que por ahí el pejerrey está medio esquivo, que toma con desconfianza, se puede utilizar esta, esta tramposita al final. En este caso, hoy no la vamos a utilizar, yo la voy a sacar porque tengo un un remate acá con un micro esmerillón, así que lo voy a sacar sí. porque hay mucho pique hay mucho y por tiempo. ahí sí, se, sí, se pone sí, muy engorroso cuando está sí, sí, sí. Eh, hay tanto pique. Así que bueno, ya vamos a armar líneas, ya mostramos las boyas y mojarra como carnada viva. Así que bueno, ya tiramos los equipitos al agua y vamos a ir mostrando las primeras capturas, las primeras imágenes. Las primeras imágenes. Dale. ¿Estamos pato? ¿Sí? Dale, dale, arrancamos. ¿Quién es la más larga le pican a, a Gabriel? Ahí estamos Gabriel, bárbaro, seguimos. Vamos con otro patito. Lindo, lindo, que se están dando muy cerca de la embarcación, vamos a aclarar eso, muy cerca, porque a veces no nos da tiempo a filmar, porque está, el pescado está comiendo muy cerquita de la lancha, pero los portes son muy lindos, lindos tamañitos, pescado combativo, gordo, así que vamos a seguir. Oh. Oh, bueno, mostramos también que hay, hay? Unos... ¿Sí? dientuditos, unos lindos sardinones que sirven para carnada, porque a veces se filetean, ¿no es cierto, Pato? Y con esto sí buscamos el tamaño. El tamaño. Con esto filé y el tamaño. A ver, filma. Se lo van a nadar ahí. Muy bien. Espectacular, agüe. ¿eh? Lindo, lindo peje. Sanito. Bueno.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 Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477 55 25. Facebook Mariano Piperno. En Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Gerlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker. pone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable Motorhome. Celular de contacto 2473 46 95 72. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462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 22 en Facebook, Diego Soler, el Áspero, Pesca Embarcada. Muy bien, Gabriel, lindo tamaño, lindos pejes, che, eh. venimos haciendo la pesquita. Muy vital el pescado, muy vital. Largamos un poquito las brazoladas Agustín, bajamos un poco aumentó la temperatura, entonces bueno bueno amigos, final de la jornada, final de la jornada eh, realmente hemos hecho una, una nota de arranque de temporada, de inicio de temporada acá en Laguna La Picasa, pesquero al amanecer localidad San Gregorio, este, junto al guía bueno, Pato Altamiranda este, un guía que nos acompaña bueno siempre a hacer las notas acá en esta laguna y realmente bueno nos sorprendió, nos sorprendió la pesca que tiene en estos momentos eh, con temperaturas de 30 grados, hoy el eh, día 3 de marzo, este, temperatura 30-31 grados y vieron el resultado en las imágenes, la cantidad de pejerrey que hemos sacado. Son las 12 y media, pescamos apenas 4 horas y bueno, sirvió para hacer la cuota y este, poder mostrar en imágenes todas las bondades que tiene esa laguna y que Dios... Dios quiera que va a seguir mejorando, porque cuando se enfríe un poquito el agua y cambia la temperatura el pique tiene que, que arrancar a full, sobre todo el, el pescado de mejor tamaño, que es el que todos... Es todo bien ¿eh? sí, yo creo que sí, que vamos a esperar un poquito más las temperaturas igual ya la gente que quiere venir y, y pasarla bien, eh, ya, viste lo que es, eh, realmente la va a pasar bien eh. Aparte es un placer pescar pejerrey en manga corta, o eh, sí, sin, sin pasar frío, porque sí, realmente... La verdad que este año nos sorprendió mucho eh, tanto a, a Héctor como, como a los chicos, los otros guías que se encuentran en el pesquero porque se adelantó muchísimo eh, siempre arrancábamos más a mitad de marzo eh, y este año ya arrancamos en fin de febrero, febrero pescando, ya estamos ya pescando y muy buenas, pescas, muy buenas pescas muy buenas pescas realmente y es entretenida, linda prácticamente el pique no se cortó nunca. No se si cortó. bien vos nos decías no fue un pique frenético, como otras veces puede haber, pero este, fue permanente ahí sacando Falta que baje un poco la temperatura, la temperatura nada más. Y bueno, eh, tanto de invitados, que era la merced. Eh, después, como siempre, te agradezco, Eduardo, a vos por acompañarme. Eh, gracias por darme la oportunidad Y vamos a volver, vamos a volver Y siempre sabes que sos bienvenido. Hacer otra notita cuando ya se firme más la... Sí, sí, sí, yo creo que ya Bueno, también queremos agradecerle al cordobés, nuestro amigo el cordobés quien nos facilita María. siempre más días las carnadas María. para realizar la, las notas, los relevamientos obviamente van a aparecer los teléfonos de él en pantalla para que después el, quien quiera venir a Picasa pueda este, llamar por teléfono y reservar la, las medidas de carnada que necesite también agradecer a Paya Argentina este, como en cada nota que hacemos por facilitarnos la, toda la indumentaria para, para realizar nuestras notas y bueno, y por supuesto, gracias a vos Pastito, y prometido que vamos a volver, así que vamos sí, a hacer vale, otra notita para, para seguir mostrando que la Se gente vaya viendo cómo sigue bien. la pesca. ¿eh? Exactamente, gracias doctor. Gracias. muchas gracias a vos. Nos estamos viendo. Está muy Toma, un Pensar A pesar que el sol está calentando... Sí, se está sintiendo bastante, bastante calor.